trae no fue Franklin y Franklin se lo dijo claro y por eso le trajo problemas a Franklin con, con algunos sectores de, de lucha algunos, popular algunos que sí. dijeron que Franklin Ahora, puso el a gobierno general. no podía dejar torcer su brazo con llevárselo se lo pueden llevar en cualquier momento porque no es una decisión. No, no el gobierno porque no fue una decisión de gobierno es una decisión del de ministerio Ministerio Interior de Policía uh -huh. y de la Policía Nacional sí. de quién recibieron orden no porque no no es que no uh -huh. no, uh -huh. no es que no okay. así o sea los generales no les... señores que creemos que eh, Raquel Usted como periodista, de mucha data, tenemos que dejar de pensar que ya el presidente, que estamos en un sistema presidencialista. Eso es lo que queremos vivir y ojalá, y lo que Pero qué es lo que estamos viviendo. Lo o sea, que que Yo sea. soy una gente, que a mí se me importa, pero tengo que decir las cosas como son, tengo ese objetivo. Eso son. El gobierno está, o sea, el presidente Luis Abinader está delegando funciones. Apenas con ocho meses. Por ejemplo, mírate eh, que tenemos ahí la noticia, señor director, pero vamos a pasar primero con con la entrevista, ministro? De, no sé, me imagino que ustedes hablaron de las vacunas, o sea, él delegó en la vicepresidenta sí. Raquel Peña, tu tocaya uh -huh. delegó el, el se me va siempre el, el, el nombre de salud el el de consejo sal de, gabinete, salud, el de salud el consejo el de salud y ella es la sí, que eso fue una creación, claro. No, pero espera, un momento, lo que te quiero dejar dicho, ella lo está manejando y está delegando en ella, y ella es la que está tomando eso las decisiones. Está muy bien. No el presidente, lo mismo que interior policía, lo mismo que la justicia, mira Germán. Es lo que yo entiendo y es lo que yo estoy percibiendo. Entonces no creo que el presidente tenga que intervenir en todo. Porque es? si a eso vamos... Estamos en lo mismo, no, no hay cambio. No, debiera intervenir en todo, pero usted conoce muy bien cómo se cuecen las habas aquí Bueno, no, no creo que el presidente fue el que hay trajo cosas, a Cenas Rojas a de Hay cosas a, a, a, que aparentan, que son y que no aparentan. ¿Usted cree que fue el presidente que mandó a Cenas Roja para acá? No sé. ¿Eh? Habría que no, investigar. No, no, no creo, no creo. Yo no lo creo. No, no creo, no creo, no. Eso se tomó Interior Policía y el director de la policía, que son los que deben tomar esa decisión. Eh, mira, eh, vamos a compartir, veloz, eh, Raquel, esta exclusiva que le hicimos al ministro, precisamente, eh, para que tú entiendas que no fue por la huelga que le está aquí. Ah, muy bien. Vamos a ver si... Bien, amigos, nos encontramos con el ministro de línea Asensio, que se encuentra en un recorrido aquí en la provincia de Duarte. Ministro, eh, ya varias obras han comenzado en esta provincia de Duarte. Esta visita que usted ha hecho previa a la visita que tenemos entendido que va a ser el presidente de la República, luis abinader Estamos dándole continuidad a una programación y una articulación eh, que mantenemos con los ayuntamientos de la provincia, con la gobernación, el senador y, y otros funcionarios, como es el caso de Olmedo Cava, eh, director del INDRI, en la planificación y la supervisión de trabajos que están en ejecución, eh, como son la construcción de la avenida de circunvalación de San Francisco de Macorís la construcción de unos siete u ocho caminos vecinales eh, como son La Guásima, eh, Zafacón, Los Azor, eh, Matalarga y una cantidad importante de caminos vecinales, así también como otros trabajos que vamos a iniciar eh, muy específicamente Construcción de aceras y contenes, repavimentación de calles en los principales sectores del municipio de San Francisco de Macorís y de otros municipios, eh, sectores también de otros municipios. Igualmente también que la construcción, la reconstrucción, el inicio de la reconstrucción de la carretera Villarriba Arenoso, unos trabajos también que hemos estado desarrollando de modo preliminar eh, de reacondicionamiento de la carretera Cruce de Contragua San Francisco de Macorís. En el caso de los barrios de San Francisco de Macorís estamos coordinando con el alcalde eh, Siquio de La Rosa a los fines de eh, establecer eh, una prioridad de los sectores que vamos a iniciar eh, en las próximas semanas con la construcción de aceras con tenes y eh, reafaltado de algunas de sus calles. Estamos eh, planificando una muy amplia intervención como nunca antes la había, lo había tenido la provincia de Duarte y específicamente el municipio de San, eh, de San Francisco de Macorís, donde sus principales autoridades están en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas a los fines de realizar trabajos que no solamente tengan una significación temporal, sino que redefinan el tipo de ciudad moderna acorde al desarrollo extraordinario que ha tenido la pujante ciudad de San Francisco de Macorís, mejorando sus accesos y comunicando e intercomunicando áreas que hasta ahora no habían tenido eh, comunicación. Esto es solamente parte de una serie de trabajos que el presidente de la República y otras áreas que habrán de intervenir en la provincia oportunamente anunciarán el próximo domingo. Eh, ministro, precisamente eh, el cruce de Controva, San Francisco Controva, hemos visto que empezaron los trabajos, pero se han paralizado. Hay todavía algunos eh, hoyos que no se han terminado de, de, de, de repaventar, eh, o sea, de asfaltar. Eh, ¿Qué ha pasado con, con esos trabajos? Hubo una situación relacionada a las 30 y también a unos días de lluvias que hubo, pero eh, precisamente estoy en la supervisión de esos su trabajos a los fines de eh, ordenar la reanudación de los mismos y poder concluirlos eh, de una manera provisional, porque estamos eh, contemplando una intervención. Mucho más profundo, una real... ¿Será de cuántos carriles la, la carretera? es eh, Vamos a hacer los estudios. Estamos viendo alternativas, eh, cuáles sean las alternativas más viables y que menos impacten. Pero, mientras tanto, lo que sí vamos, estamos trabajando, como ustedes han visto, y vamos a concluir el acondicionamiento de esa importante vía que es la que comunica Santo Domingo y el Cibao, eh, con el municipio de San Francisco. La avenida Sincubalación, eh, te, tenemos información que está parada porque hay algunos terrenos que no se han comprado. No, está, se está trabajando, nunca ha estado... ¿Y los terrenos que hay algunos terrenos que no se han... comprado? Afortunadamente, y en eso eh, destaco el papel que ha jugado el senador, igual que Siquio, eh, que nos han facilitado llegar a entendimiento eh, con propietarios y ya estamos inclusive, eh, sostuvimos una reunión la semana pasada. Eh, con unos cinco o seis propietarios, donde felizmente llegamos eh, a un acuerdo, eh, a un acuerdo en términos económicos, y eso va a permitir eh, que se avance de manera significativa eh, los trabajos de esta vía. Todavía quedan pendientes algunos puntos, pero estamos en conversación porque es interés del gobierno. El, aunque es una vía que va a significar no solamente el, un desarrollo regional, sino específicamente en esas áreas, queremos siempre hacerlo en coordinación y en concertación, conversando con la, las personas que, que resultan impactadas de modo directo eh, en este tipo de trabajos. Bueno, gracias, Ministro de Obras Públicas, Ingeniero del INDE, por esta eh, respuesta que nos dio. Ya ustedes saben, se va a continuar la construcción eh, lo, o la o el acondicionamiento de la carretera San Francisco de Macorís eh, con Trova, que ha sido eh, un rompecabezas para todos los que usamos esa vía, y la circunvalación, el hecho de que los terrenos todavía no se hayan definido, está en proceso de definirse. Eh, una última pregunta, ingeniero, ya, porque sé que se tiene que ir, sobre eh, la denuncia que hizo el comunicador Alex Díaz sobre el exministro de obras públicas, ¿qué de cierto son esas denuncias? Donde sacó una camioneta de, de, de expediente, eh, ¿qué ha parado eso? ¿Y cómo usted encontró el ministerio de obras públicas en cuanto a obras que están paralizadas, que usted anunció recientemente unas 50 y pico de obras que le va a dar continuidad. Mira, no solamente esas 50 y pico de obras, había otras que ya la habíamos eh, activado. Nosotros creemos en la continuidad del Estado. Obviamente, hemos estado haciendo un proceso de revisión para ver cuál es la situación financiera de cada uno de esos proyectos, igual que la, la situación técnica. Mira, nosotros hemos y es una línea del gobierno, dejado que sea la justicia eh, la que actúe y proceda en cada caso, y nos circunscribimos simplemente a entregar las documentaciones y las informaciones que de modo puntual eh, se nos entrega, pero no es a nosotros que nos corresponde hacer ningún tipo de valoración, y sobre todo en casos que no hemos sido nosotros los que hemos iniciado eh, algún tipo de acción judicial, sino que han sido... Eh, terceros es eh, quienes eh, lo han hecho. Eh, sí puedo decirte que hubo una gran planificación, eh, o sea, hubo mucha falta de planificación y muchas de las situaciones de estas obras que se detuvieron por temas legales que algunas rebasaron el 25%, otras no se hicieron con los divididos diseños, fue por la falta de una planificación y un debilitamiento de las unidades técnicas del Ministerio de Obras Públicas, que estamos en un proceso de recuperar y de poder tener una articulación y un banco de proyectos, un banco de proyectos para que el Ministerio ahora y en el futuro pueda tener una debida planificación y no estar improvisando, sino que haya una planificación acorde a las necesidades de las comunidades y a las disponibilidades presupuestaria del ministerio. Bueno, gracias, ministro, por estos momentitos. Esperemos tener un día por nuestro estudio en vivo, señores. Continuamos.